Cómo poner o quitar subtítulos en la televisión samsung, super fácil aquí entramos en la casita de aquí nos vamos a, a la esquinita izquierda en la tuerquita de configuraciones arriba se nos desprenden varios atajos nos vamos hasta acá donde dice subtítulos Apagado o encendido, en este caso yo lo tengo apagado porque no me gustan los subtítulos Si usted quiere poner subtítulos le dan en encender Y empezarán a aparecer los subtítulos de, de toda la programación que usted esté mirando Sea fútbol, novela, película, lo que usted esté mirando, caricatura Así este, si su televisión por default ya trae los subtítulos y a usted no, no le gustan, no los quiere Pues hace el mismo procedimiento, se va la tuerquita y este se va donde dice, el, este, perdón, este se va en los atajos rápidos y se va hasta donde dice subtítulos y va a venir por default encendido. Usted nomás le pone con el círculo de su control remoto, le da clic y los apaga. Espero que les haya servido esto o les funcione y nos vemos en la próxima.